¿Cómo están? Ahora vamos a tocar el tema de gestión por procesos en el taller de gestión de stakeholders. ¿Cuál es el tema a tratar? Entradas, procesos, salida, que son elementos fundamentales en la gestión de, en este caso, o por procesos. En cuanto a entradas, procesos y salida, ya mencionado, tenemos que identificar que para eh, obtener entradas, en este caso de calidad, se seleccionan a los proveedores, ¿no? en este caso por distintos criterios como la calidad, ¿no? un precio accesible, ¿no? el crédito que nos pueda brindar y ciertas características que nosotros pongamos como clientes. Estos nos brindan pues, los insumos que son parte de la entrada, nosotros debemos de identificar ¿no? y darle un control de ingreso, luego hacemos ya el proceso como tal, ¿no? que se refiere a brindar el valor agregado, esto lo hace otro grupo de interés denominado los empleados autocolaboradores que transforman estos insumos y logran la salida, que son los famosos outputs, que son ya los productos, bienes y servicios y que son también pues, entregados a los clientes que son otro grupo de interés. Los stakeholders en los procesos entonces, ¿no? Vamos a ver que los proveedores son parte de los stakeholders, por ejemplo, externos, al igual que los clientes. Y en la parte interna podemos ver que están los colaboradores que ayudan a, ¿no? en este caso, transformar y dar el valor agregado para otorgar así las salidas, ¿no? los outputs a nuestros clientes. ¿Sí? Entonces, en cada etapa de los procesos se va a poder identificar la acción de una persona y esta persona, por lo tanto, tiene la caracterización o el alineamiento a ser o formar parte de un grupo de interés. En cada etapa y proceso, entonces, hay un stakeholder, sí, ¿no? Eh, vamos a ver que los proveedores como tal son stakeholders que nos van a dar los insumos que ya hemos mencionado, ¿no?, en este caso, para dar eh, el proceso, el valor agregado, vamos a identificar a los colaboradores que pueden estar en distintas áreas, ¿no? pero también son partes del grupo de interés. Y para, en este caso, eh, dar un entregable, las famosas salidas, ¿no? eh, también pues eh, se encarga otro grupo ¿no? de colaboradores en una logística de salida de entregar estas, estos productos, bienes y servicios a los clientes, que son otra vez... ¿no? los stakeholders, como podemos ver es otra vez en cada etapa y proceso hay un stakeholder bueno entonces acá eh, otra vez tra traemos uh, el mapa ¿no? en este caso de experiencia en donde cada etapa para lograr el objetivo planteado ¿no? eh, vamos a tener tanto experiencias negativas como positivas y cada una de estas se, se puede identificar cuando ¿no? es una etapa de proveedor ¿no? Eh, de entrega, de entradas, cuando es una etapa de proceso para dar valor agregado, cuando es una de salida y cuando es una de cliente. A manera de autoevaluación, ¿cuál es la relación de la gestión de procesos o por procesos con los stakeholders? ¿Habrá relación o no? A manera de ejemplo, otra vez traemos ¿no? eh, el proceso, las etapas de asistir a un concierto, como en la sesión anterior. Desde comprar la entrada hasta la comunicación post concierto, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? en, en todas las organizaciones, recordemos que tenemos proveedores tanto externos como internos. Externos cuando los proveedores no pertenecen a la organización y nos traen justo entradas, ¿no? Que son pues los insumos o recursos que necesitamos para que dentro de la organización, en este caso, hagamos nuestras actividades o tareas, ¿no? Cada actividad, tarea ¿no? también tiene roles y funciones dentro de la organización. Desde aceptar ¿no? estos insumos y ver si tienen ¿no? la calidad o las características ¿no? eh, que hemos propuesto o solicitado. Desde almacenar, ¿no? en otra área por ejemplo eh, puede ser ¿no? ya los de producción que reciben ¿no? todo lo que han almacenado y internamente ¿no? vamos a identificar proveedores y clientes también. Entonces, los del área de producción reciben de la parte logística o almacén, ¿no? insumos. Entonces, antes de aceptar ¿no? los grupos de interés denominados ya este, del área de producción, van a hacer su check ¿no? de calificar si realmente son los insumos que ellos necesitan para dar este valor agregado. Una vez que aceptan, ¿no? como clientes, dan el valor agregado y le pasan tal vez a otra área denominada ventas. ¿no? Entonces, yo como cliente, ahora me convierto en, en este caso, parte de la, del proceso. Ahora soy proveedor, tengo una salida y le empiezo a dar, una, en este caso, pues un producto, ese es mi terminado o elaborado a una siguiente área que se convertiría en mi cliente, este cliente acepta ¿no? que puede ser el de ventas para sacar el producto y colocarlo en el mercado. Ellos ¿no? también reciben una entrada y ahí vamos a ver el, el alineamiento de proveedor, ¿no? cliente, proveedor, tanto externo como interno y cada uno de ellos, ¿no? si se pueden dar cuenta, tienen la característica y son un grupo de interés. Entonces, eso es lo más importante y la relación que tiene justo la gestión por procesos a través ¿no? de identificar a los grupos de interés en cada una de las etapas como clientes proveedores. A manera de cierre, los stakeholders están en cada proceso de la organización y gracias a ellos se logra pues, el flujo respectivo. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.